Oh, Tú sabes, Nicky Ma Para todo el mundo y para todas las nenas Amigo, ¿qué hago? Para olvidar a mi mujer Me dejo no sé qué hacer Amigo, ¿qué hago? Para olvidar a mi mujer Estaba triste, de noche miramos las estrellas. Yo le decía, tu mirada brilla, igual que la luz de la luna. También íbamos al cine, ella era todo para mí. Era mi reina, era mi doncella. Ese recuerdo me está matando. La soledad es horrible, es lo que a mí me está sucediendo. ¿Qué hago para olvidar a mi mujer? Me dejo no sé qué hacer digo qué hago para olvidar a mi mujer? Tú sabes dejo no sé qué hacer Si pudiera encontrarla Empezaríamos una nueva vida Sé muy bien que todavía me quiere Tiene que regresar Esta canción estoy escribiendo Con mucha tristeza A veces pienso Que nadie sabe, lo que tienes hasta que lo pierde Cuando nada te ha pasado, todo lo tomas como un chiste Y cuando te sucede a ti, entonces comprendes Es mejor que salgas con tu novio Si no tienes, aquí estoy yo Para bailar contigo No digas que no, por favor Ella quiere, tra. Ella quiere, tra Ella quiere, tra Ella quiere, tra A ella le gusta, trrrra A ella le gusta, tra. A ella le gusta, tra Y es que se vuelve loca bailando conmigo la puedo detener y no la puedo controlar, está sudando. Si tú tienes a la persona que amas a tu lado, es mejor que la cuides, porque si se va, vas a querer que vuelva y será muy tarde. Te lo dice, Nicky Ma, haciendo historia, tú sabes, Nicky Ma.